Hoy vamos a hablar de un video sumamente importante. ¿Por qué gastamos 20 mil dólares más en una construcción? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la fuga de dinero? ¿Por qué si pensé que iba a gastar 5, 10, 20, 15, gasté un millón de más, gasté 20 mil dólares de más? Voy a mencionar una por una, claramente, por qué técnicamente gastamos dinero de más. ¿Dónde está el error? Lo primero que, yo creo que, que hagamos es que entendamos el problema. ¿Por qué el gasto? cuando hacemos una distribución en un terreno de una casa de un apartamento de unos locales comerciales esta distribución tiene un concepto de circulación comunicamos la sala con el comedor el comedor con la cocina la cocina con la escalera la escalera con las habitaciones las habitaciones con los baños con el balcón y con la galería ese, ese esquema de distribución va acorde del ancho la profundidad y la altura que tiene ese terreno si es inclinado, si es esquina, si es de dos en y en función a eso sacamos una circulación que va acorde con el sol entendiendo esto está la buena distribución arquitectónica y la mala la buena es la que sintetiza los espacios y la mala es la que no sintetiza al no sintetizar los espacios lógicamente estamos construyendo pasillos metro cuadrado de pasillo de más metro cuadrado de escalera de más de circulación de más entonces al no saber las medidas estándar de cada espacio no es que sean espacios pequeños sino realmente cuánto mide una lavadora cuánto mide una cama king cuánto mide un juego de muebles para ocho personas cuánto mide un comedor cuál es la distancia que debe tener del comedor a la pared para que la silla salga, cuánto mide una nevera, una estufa, cómo debe de circular un juego de comedor o un piano para que entre a una habitación. Sabiendo estos conceptos, teniendo los cuadrados, podemos construir los metros cuadrados rentables. Cuando no es así, vamos a tener metros cuadrados que estamos funcionando, que están siendo usados, y metros cuadrados de no, que estamos construyendo por una mala distribución, por un mal concepto de distribución de esa casa. Entonces esos metros cuadrados al final son igual a dinero. Entonces en una casa que tengamos 20, 30 metros cuadrados de más, pues tenemos una buena cantidad. Y si cada metro cuadrado ustedes saben cuál es el precio, pues ya tenemos ese dinero de más. Entonces esos son gastos ¿okay? que están haciendo que la conducción sea más cara. Y gastamos un millón de pesos de más, 20 mil dólares de más. Hay otro punto muy importante que es la altura de la casa. La altura que debe tener. Un baño o un comedor va de acuerdo a la cantidad de personas. Una sala que tenga para una familia de 8 personas, el techo debe tener una altura para que funcione okay, y no sentirnos apretados. Pero una sala o un ambiente o un salón en que vamos a tener 20, 40 personas, la altura de ese salón debe ser otra para que no se sienten apretados. Si nos vamos a un cosito más de de unas de unas áreas que manejan muchas personas. ustedes se dan cuenta que en la iglesia los techos son más altos, manejan más volúmenes. En los aeropuertos los techos son más altos, manejan más volúmenes, ¿ok? En las discotecas son más altos que manejan más volúmenes. En los lobbies de los hoteles manejan más volúmenes. En ese sentido en los cines también manejan más volúmenes. Los techos deben ser altos, pero en las casas tienen unas alturas estándar para que la casa funcione, sea holgada y sea constructivamente eficiente a nivel económico. Cuando no sabemos las alturas, pues lógicamente el dinero va a subir. Otro punto importante que nos ayuda es la altura de contrapiso. Los terrenos, que algunos son inclinados, otros son planos, otros son inclinados hacia arriba, otros hacia abajo, tienen un desagüe natural. Cuando llueve, el agua cae en la zona, el terreno va acomodando el agua en función a la gravedad. No todos los terrenos, no todas las casas son iguales Por eso no todos tenemos que elevar el contrapiso El contrapiso son los 10, 20, 40 centímetros que levantamos la casa para que nos inunde Si nosotros levantamos la casa necesariamente Todo ese volumen de relleno, todo ese volumen de contrapiso donde, donde participa hormigón y concreto Pues va a generar metro cúbico de más. Y eso va a despegar el precio de la casa Me van entendiendo esto, va, esto pasa porque normalmente no hacemos un estudio de suelo para saber cómo se podemos desaguar el agua y no aprovechamos eso. Por otro lado, otra condición es: si en un terreno inclinado que tenemos, no aprovechamos la forma del terreno para apoyarnos en esas inclinaciones y bajar el movimiento de tierra, pues lógicamente va a subir el costo. Porque si vemos un terreno inclinado, lo primero que hacemos, no hay que eh, hacer una tasa plana y pagamos para sacar todo ese material lo botamos pues lógicamente todo va a subir el precio y movimiento de tierra y vamos a gastar un millón o veinte mil dólares de más y que la casa vaya creciendo volumétricamente en función al terreno si, la, si el terreno va subiendo la casa va subiendo si el movimiento de tierra que estamos haciendo es menor baja la cantidad de dinero y esa tierra la usamos para hacer los rellenos de contrapiso de la zapata Así eficientizamos en las casas que son de dos pisos o en los locales comerciales que son de dos pisos o cuando tenemos apartamentos de varios pisos, es importante que podamos descargar todo el peso de la casa a través del primer nivel hacia el suelo. Ahora, cuando ese peso no es equilibrado, ustedes cogen una balanza y no lo equilibran, el peso tiende más hacia un lado de otro, pues lógicamente eso va a generar refuerzos de acero. Esos refuerzos de acero suben el volumen cúbico de acero que participa en las estructuras y lógicamente el precio sube. Por lo contrario, si nosotros podemos equilibrar el peso de la casa y hacer lo más simétrico posible de acuerdo a la distribución hidratónica, pues lógicamente los esfuerzos van a ser menores y el peso el peso va a ser más equilibrado. Esto baja el precio de la casa. Entonces, eso va a depender mucho del concepto de distribución que tengamos. entonces normalmente el precio del acero es la partida más cara que tiene la casa Entonces lo que tenemos que tenemos que cuidar al momento de hacer la estrategia así podemos ahorrar también bastante y eso es un enemigo fundamental cuando no se toman en cuenta estas condiciones me van siguiendo cuando vamos a hacer una estructura de cimiento y no tomamos en cuenta porque no tomamos en cuenta la profundidad del terreno o sea a qué nivel de, a qué profundidad se encuentra las rocas porque no existe estudio de suelo pues vamos a plantear una zapata que sea más profunda esa zapata que podría funcionar con un metro de profundidad, la, la estamos planteando a un metro 50 de profundidad, tenemos 50 centímetros de hormigón cúbico, que cuando lo multiplicamos por todo el muros es un buen material de más que tenemos abajo de la tierra. Esto también hace que el costo de la casa suba y sea más cara innecesariamente. Es sumamente importante hacer un estudio de suelo para determinar los puntos que nos vamos a poder apoyar y a qué profundidad, de manera que esto no nos tome por sorpresa y podamos optimizar el precio de la casa, que gastemos menos. En una distribución de una casa, de un apartamento, de un local comercial, no todos los muros cargan. No todos los muros ni columnas tienen una responsabilidad estructural. Entonces, ¿qué debemos hacer para optimizar? Vamos a darle una condición química en acero. Vamos a dar un esfuerzo químico, en acero y biónico armado a esos muros, columnas que sí cargan, que sí tienen una responsabilidad estructural y a los que no, porque no la tienen, pues le vamos a dar otro tipo de terminaciones, materiales modernos que estamos usando ahora, como el chigro, como el de ok como el plaisen, para que nos ayude a poder optimizar la estructura de la casa y así podemos bajar el precio. Al final, el, la calidad se queda igual, la, la casa funciona como tal pero estamos solamente dedicándole esfuerzo a los que tiene de posibilidad y a los que no no otro punto sanitarias y eléctricas en una distribución de una casa tenemos que hacer la tubería a nivel central porque la idea con el concepto de distribución de la sanitaria y de la eléctrica es que mientras menos tubo gastamos recorriendo la casa más barato sale si ustedes se fijan por poner un ejemplo en una hoja una simple hoja de un árbol la hoja tiene un eje central por el cual por ahí se comunica okay, toda la energía y aparte de ahí se ramifica hacia los lados. Esto hace que el recorrido de las tuberías que están dentro de los muros, tanto sanitaria como eléctrica, pues sea menor. Y si es menor, podemos bajar el precio. Muchos en calderón, pero eso es algo insignificante. Sí. Pero cuando tomamos en cuenta esa condición eléctrica, esa condición sanitaria, esa condición de movimiento de tierra, esa condición de peso simétrico, esa condición de metro cuadrado innecesario, esa condición de al. De, de, de techo y todas las la vamos sumando y vamos cuenta que ahí es que está la fuga del dinero Por no tomar esa, esa, esos elementos en cuenta en el diseño lógicamente la construcción tiene que salir más cara con el mismo espacio primero antes de concebir un proyecto nos sentemos a pensar media hora analizando todos estos puntos y así trabajemos cinco minutos el punto número nueve es que no estandarizamos si no estandarizamos los materiales pues lógicamente va a salir marcada en un piso si tenemos un espacio de una sala que es 5 por 10 debemos de tener un mosaico, una loseta de porcelanato, una loseta de cerámica, o una roseta de marmo que sea múltiplo de 5 metros por 10. De manera que sea un 50 por 50 o un 50 por 1 metro de un piso rectificado. Así colocamos la pieza dentro del espacio y no hay que cortarla al final cuando lleguen a la siguiente pared. ¿Okay? No hay que pagar para comprarla. Pagar para cortarla y pagar para botarla. Si no, sencillamente la colocamos y ya. Eso baja muchísimo el precio. Usted lo de Calderón, pero en un metro, en un metro sí. Pero cuando vamos a hacer una casa de 200 metros, se refleja ese gasto. Y si vamos a hacer un edificio de apartamentos, de 10 apartamentos, pues también se refleja más. Es una condición que tenemos que tomar en cuenta. Todos los espacios deben ser estandarizados planimétricamente al tipo de material que se vaya a usar para evitar el desperdicio. Eso va también en la altimetería. Todas las alturas deben ser estándar al material que se va a usar. Por ejemplo, si vamos a usar un bloque de 20 centímetros, que un bloque tiene una altura de 20 centímetros, pues la altura de esa pared debe ser en función a esos 20 centímetros. De manera que cada bloque se coloque y al final no haya que rellenar o no haya que picar un bloque para poder colocarlo, sino que sea altura en proporción a 20 centímetros. Por ejemplo, 2.60 es una altura estándar para un espacio pequeño. De manera que cada bloque entra. Ok, y no tenemos el desperdicio por cortarlo tampoco por bajarlo. También estandarizar las puertas y las ventanas. No es lo mismo, óigame bien, mandar a hacer o mandar a comprar 40 puertas iguales, que generan un volumen igual, que mandar a comprar 10, 10, 10 diferentes. Podemos conseguir mejor precio si las hacemos igual Entonces en el diseño, concebir los elementos. De la propuesta que que sean estándares. 40 puertas iguales, 20 ventanas iguales. Okay. Sistema de colisas iguales, sistema de estructura de, de sanitaria iguales. Estandarizar los elementos nos ayuda a poder comprar volumen. Y si compramos el volumen en una pieza, nos baja el precio. No es lo mismo comprar 40 manzanas, por ejemplo, que comprar 5 chinas, 2 guineos, 3... Me doy a entender. Entonces, esto es lo que hace que haga que nosotros podamos hacer que la casa nos salga un millón menos, 20 mil dólares menos, sumando estas condiciones. Último punto, y el no el menos importante, óiganlo bien. Si hacemos el proyecto fuera de la ley, si no aprobamos nuestro plano, si no aprobamos, si no solicitamos los permisos de ayuntamiento, pues van a pasar dos cosas. Número uno, el banco no nos va a poder financiar el proyecto. El banco necesita que el proyecto esté aprobado por ayuntamiento y firmado por un arquitecto. Entonces, ya comenzamos a perder dinero, porque ya el banco nos va a garantizar que si este, el proyecto está aprobado por ayuntamiento y por el público y está firmado por un arquitecto, pues si no va a prestar el dinero. Esto hace que podamos gastar menos si usamos el apalancamiento de los préstamos. También, si no aprobamos el proyecto y no tenemos los permisos, pues entonces nos paran la obra. Y si nos paran la obra nos ponen una multa que algunas llegan hasta el millón de pesos y tenemos un millón de pesos más o 20 mil dólares más ok también si no tenemos dos papeles legales siempre podemos tener problemas con el vecino entonces cuando estamos legal ni tenemos problemas con el banco ni tenemos problemas con las autoridades del estado ni tenemos